Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, bueno empecemos. Gente hoy les traigo un top de 5 juegos para PC de 1 GB de RAM, o sea PC de microondas. El top no está ordenado del mejor al peor así que no critiquen esa parte del vídeo, quiero agradecer por los 50 suscriptores poco a poco vamos creciendo. 3 likes es la meta para la segunda parte del top, bueno empecemos. Returned es un videojuego independiente sandbox, con opción multijugador, de género de supervivencia Apocalipsis Survival más abreviado actualmente en desarrollo por Nelson Sexton 2. En lugar de centrarse en ser un juego multijugador masivo ofrece a los jugadores un sistema fácil para asentarse y sobrevivir a la plaga zombie con sus amigos. En el transcurso de una aventura típica, los grupos se divertirán fortificando lugares, hurgando en busca de suministros y tratando de vivir de la tierra y la negociación con otras personas. El juego fue lanzado el 7 de julio de 2017 en la plataforma Estean 3. Taria es un videojuego de acción, aventura y de sandbox producido de forma independiente por el estudio Relogic. Tiene características tales como la exploración, la artesanía, la construcción de estructuras y el combate 1 se lanzó el 16 de mayo de 2011. <música> Force Blackout Down en español del Force la caída del halcón negro, también llamado BHD, es un videojuego de disparos en primera persona creado por la empresa Nova NovaLogic. Es el sexto videojuego de la serie del DiForce. Half-Life estilizado HLF-Life es un videojuego del género ciencia ficción y disparos en primera persona desarrollado por Valve Corporation, siendo este el juego debut de la compañía y el primero de lo que posteriormente pasaría a ser la serie Half-Life. El título, distribuido por Sierra Studios, fue lanzado el 19 de noviembre de 1998. Love Duty es una serie de videojuegos en primera persona FPS, de estilo bélico, creada por Ben Chichosky, desarrollada principal e inicialmente por Infinity Ward y distribuida por Activision. La franquicia comenzó para computadora personal y posteriormente fue expandiéndose hacia videoconsolas de sexta y séptima generación, tanto de sobremesa como portátiles, llegando así, a lanzar varios juegos derivados de forma paulatina con la serie principal.